¿Qué les pasa a las abejas? La mayoría de las personas que me preguntan esto no tienen claro cómo son las abejas exactamente. Normalmente, piensan en la abeja de la miel. Básicamente, porque es la que nos da la miel. La abeja de la miel es solo una de las muchas especies de abejas y bastante especial, porque está cuidada por los apicultores. Pero hay muchas más abejas silvestres. Las hay grandes, pequeñas, peludas o no brillantes. Con las antenas más largas o más cortas, con el culo rojo o con el culo amarillo. De hecho, solo en España hay más de mil especies de abejas diferentes. Para hacernos una idea, el doble que de pájaros. La mayoría viven en solitario y no forman colonias y son importantísimas para las plantas. Por ejemplo, algunas especies de abejas son buenísimas polinizando tomates, otras romero, otras peras o zarzamoras. Entre todas, permiten que las plantas se puedan reproducir, incluyendo muchos de los cultivos que nos alimentan. Desgraciadamente, muchas están desapareciendo. ¿Y por qué? Pues el problema es complejo. La principal causa es que nos estamos cargando los lugares donde viven. Hemos cambiado bosques y praderas por campos de cultivo y ciudades donde muchas especies de abejas silvestres no pueden sobrevivir. Además, usamos pesticidas en nuestros cultivos, intoxicando a las pocas especies que sí pueden adaptarse a vivir en ellos. El cambio climático también les está afectando. Por ejemplo, con la subida de las temperaturas, algunas especies se ven forzadas a buscar zonas más frescas para sobrevivir. Si no encuentran esas zonas, mueren. También estamos trasladando muchas especies alrededor del mundo y algunas traen consigo enfermedades nuevas con efectos devastadores para las abejas autóctonas. Sabemos que cada una de estas cosas está haciendo que algunas especies desaparezcan, pero cuando ocurren simultáneamente, las desapariciones se pueden multiplicar. ¿Y qué podemos hacer? Pues muchas cosas. Para empezar, tenemos que conservar mejor nuestro paisaje preservando zonas naturales. También hay que hacer las zonas habitadas y cultivos más amigables para las abejas. Por ejemplo, manteniendo flores nativas en ellos. Tenemos que minimizar el uso de pesticidas y, si es posible, eliminarlos. Hay que frenar el calentamiento global, reduciendo las emisiones de CO2. Y eso no solo por las abejas. Y ser más cuidadosos en no mover animales indiscriminadamente alrededor del planeta. Frenar el declive de las abejas está en nuestras manos. En las tuyas, también.